Publicar contenidos basados en Java empieza a ser bastante parecido a una carrera de obstáculos. De hecho, publicar, por ejemplo, un JClick empieza a ser bastante difícil desde marzo de 2017, cuando, por ejemplo, Firefox ha dejado de dar soporte a este tipo de aplicaciones. Pero podemos encontrar algunas soluciones, incluso desde el propio JClick ya han encontrado la posibilidad de que podamos exportar el contenido a SCORM y HTML5 para sortear estos problemas que estábamos teniendo. Elegimos exportar HTML5 en la carpeta Test, seleccionamos la carpeta y aceptamos. Como ya estaba hecho, decimos que sí, ya tenemos exportado nuestro contenido. Vamos ahora con la segunda parte de la solución de nuestro problema, que sería conseguir alojar este contenido de JClick. Un segundo problema que también hemos vivido últimamente ha sido la imposibilidad de alojarlo en Google, pero ya empieza a haber servicios que nos permiten hacerlo y este es el que recomiendan desde JClick. Para ello nos vamos a la página appdog.co y desde ella vamos a irnos a loguearnos con Google. Lo primero que va a hacer va a ser pedirnos permiso para tener acceso y vamos a ver que, en este caso yo ya tenía una cuenta hecha, lo que va a preguntar es dónde queremos alojar nuestro sitio, le damos un nombre, es importante que elijamos el nombre de acuerdo a lo que vamos a querer porque no vamos a poder modificarlo ya que tenemos solamente una cuenta. Entonces, una vez que hemos elegido el nombre, salvamos y ya tendremos nuestro espacio creado. Una vez que tenemos creado nuestro sitio, podemos comprobar, pulsando en View Site, que efectivamente se nos muestra una página creada al efecto por el propio servicio. Y vemos que tenemos... Nuestra dirección con el nombre que le hemos adjudicado, en este caso edupublica.appdoc.com. Vamos entonces a la siguiente parte que sería ir a nuestra carpeta de Google Drive donde veremos que se ha generado dentro de nuestra unidad una carpeta appdoc y dentro de ella otra carpeta con el nombre que hemos adjudicado a nuestro sitio. Yo ya estoy dentro de ella y lo que voy a hacer es subir el contenido de la carpeta donde teníamos guardados los contenidos. En j JClick Export la carpeta Test. La arrastro directamente y se iniciará la subida. Es importante señalar que en la configuración deberíamos asegurarnos antes de hacer la subida que no esté marcada la opción de convertir archivos cargados al formato del editor de Google Docs porque eso podría darnos problemas con los archivos HTML vemos que ya se ha subido, aquí está y si ahora recargamos, nos vamos a nuestro sitio y ponemos barra test vamos a ver qué es lo que ocurre, vemos que efectivamente se carga el contenido de J bien vamos a dar el tercer paso quiera incluir ese contenido de j en nuestro Excel Learning. Para ello sí que vamos a seguir un procedimiento que ya es bastante habitual. Pulsamos en insertar, editar medio embebido, le vamos a indicar que es un iframe y en este caso le vamos a poner las proporciones manualmente y vamos a indicarle la dirección de la que tiene que tomar el archivo. Pulsamos en aceptar y aceptamos. Vemos que se inicia la carga del, eh, del complemento y de los contenidos de, de J.Click. Ahí lo tenemos, ya ha cerrado frame. Y vamos a ver cómo se vería en la previsualización. Visualización previa del contenido. Abrimos la ventana y aparecerá nuestro contenido que se está cargando y que se mostrará dentro de nuestro Excel